Que felicitemos a, a Rafi Paulino, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Su hermana, Rafaelisa Paulino, desde Italia, lo felicita. El Señor Jesucristo le dé larga vida. Rafaelisa dice que es el alma gemela de, de Rafi. Así que muchísimas bendiciones para Rafi en su cumpleaños de parte de Rafaelisa Paulino desde Italia. Muchos dominicanos en sintonía con nosotros, la diáspora en muchas partes del mundo. Muchísimas bendiciones para ellos. Durante esta pandemia se ha demostrado que la diáspora dominicana una de las patas más importantes de la economía dominicana gracias al esfuerzo que hacen los dominicanos. A veces los que estamos aquí pensamos que es fácil, es, no es fácil el dinero que se gana fuera de aquí. Muy, muy trabajado. Muchas bendiciones para todos los dominicanos que están con nosotros conectados Fuera de la República Dominicana. Nos vamos entonces, señor director, con la próxima información. Entrevistamos a los estudiantes entonces con el caso del la UAS y la Federación Dominicana de Estudiantes, eh, con su vocero Joel Martínez, coinciden en rechazar el paro han planteado tanto los empleados como los profesores en la UAS. de la Federación de Estudiantes de Dirección Nacional. En una reunión en la pasada semana nosotros decidimos eh, primero rechazar el paro por parte de los docentes eh, debido a la situación que se ha presentado en la universidad de una recepción masiva, aunque, los, aunque las autoridades de la universidad no han querido decir los números reales, pero se estima que aproximadamente más de 30.000 estudiantes desertaron el pasado semestre en nuestra universidad y entendemos de que el paro podría seguir eh, incentivando a la decisión de nuestros estudiantes. Sin embargo, reconocemos la justicia de la asociación de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sí en su aumento de salarial debido a que eh, los altos costos de los productos de primera necesidad implican de que lo que usted ganaba ya no le está dando para el sustento de su familia. Entonces, en ese caso también nosotros reiteramos al presidente de la República la solicitud que le hizo la Federación de Estudiantes Dominicanos en su visita a la Universidad Autónoma de Santo Domingo de dotar a los estudiantes de la universidad de una laptop o una tablet y resolver problemas de conectividad, porque sin duda alguna en la República Dominicana no está preparada todavía para la docencia virtual y esto ha afectado a nuestros estudiantes que no han podido recibir la docencia. Nosotros entendemos que entre las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los gremios que en estos momentos están en lucha deben sentarse a dialogar buscarle una solución al problema que en estos momentos haga el estudiantado porque en estos momentos el más perjudicado es el estudiantado que no está recibiendo la docencia con toda la debilidad de que ha presentado la virtualidad en la República Dominicana creemos que las autoridades, las autoridades ya tuvieron el trance suficiente para poder detener este paro y llegaron a un acuerdo con FAPROBASA y FAPROBASA. A pesar de que rechazamos el paro, reconocemos la justicia de la demanda que hacen tanto los empleados como los profesores. Bueno. Esta que vamos a ver a continuación, si es inoportuna la de los profesores de la UAS, estas marchas de los médicos todavía la, la entendemos más inoportuna. Porque están hablando del caso de los, de las, estas marchas son, esta eh, marcha simultánea que está llamando el colegio médico en Santiago y en Santo Domingo simultáneas el martes a las 9 de la mañana es porque a médicos se le ha maltratado por parte de la policía. Entendemos que lo que ha sucedido son casos aislados y el caso de Santiago, que es el más reciente, el médico dice que ese policía lo había prestado a él en otras ocasiones. O sea, hay un componente personal en este caso. Entonces, exponer a los trabajadores de la salud a una situación como esta. Entendemos que ahora los médicos son los que deberían de entender que es más inoportuna que nunca, una protesta. Waldo Ariel Suero pocas eh, huelgas y manifestaciones ha, en estos últimos tiempos ha convocado, porque esta es su forma. Así es que Waldo Ariel se formó con huelgas, con protestas, pero nosotros lo vemos extemporáneos. Vamos a ver, señor director, este post que tiene el colegio médico con este llamado. Dice, esto parece no del colegio médico, sino de un grupo de extrema izquierda. No a la represión de policías militares contra los médicos. Y a, hasta los colores como, como está hecho esto. Es como de un grupo de izquierda extremista. Pero eh, están los... Primero los profesores de la UAP, que se supone que es una de las clases intelectuales más altas, si no la que más que tiene el país, y los médicos, que son los profesionales más de élite, están en esto de las protestas en estos momentos en que el mundo vive una pandemia pero cada cada grupo entiende que tiene la, la razón si usted ve lo que han posteado los médicos con respecto a esto o lo que dice un profesor de del caso de la UAS que hablan de que en la República Dominicana, el, el gobierno está beneficiando a sectores y que por qué no beneficiarlo a ellos entonces, que cuánto no se ha hecho con la pandemia, con diferentes sectores, incluso a los mismos profesores de básica dicen ellos que lo están beneficiando y que a ellos no lo han beneficiado en medio de esta pandemia.